Hola, soy Miriam Peralta, periodista, y quería pedirte tu ayuda y tu colaboración. Corren tiempos difíciles y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es de esos colectivos que siempre están ahí para ayudar a las personas que peor lo pasan. Acaban de presentar su informe Frontera Sur acerca del fenómeno de la inmigración este año con cifras escalofriantes. Si quieres ayudar a construir políticas migratorias más justas, ayuda y contribuye. Pon tu granito de arena con la Asociación por Derechos Humanos. Han lanzado una campaña de crowdfunding y desde aquí pido tu colaboración en la medida que puedas. Con muy poquito se construye un mucho. Gracias.